Gracias, María. Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Pero, ojo, estamos leyendo en las redes sociales que tenemos que tener mucha cautela con este tipo de protestas porque acciones como apagar la luz eh, durante cinco minutos, como hacen ahí en Marmolejo, en Jaén, es que realmente le puede beneficiar, hacer ganar mucho más, directo, más dinero a las empresas eléctricas, ¿es así? Bueno, eh, yo creo que hay que relativizar bastante ese discurso que algunos están defendiendo, porque esto es un acto de movilización, es un acto de protesta, es una manifestación, igual que si salieran los vecinos a la calle a criticar lo que está haciendo el sector y la falta de medidas del Gobierno, y nosotros aplaudimos en Facua este tipo de medidas y, de hecho, en años anteriores las hemos convocado. Este julio convocamos manifestaciones en la calle en 46 ciudades, por tanto, eso que se plantea que básicamente consiste en decir que como es posible que haya una gran bajada de consumo y de repente todos los ciudadanos volvieran a consumir, encendieran todos los equipos de golpe, y eso tendría que tener la red muy tensionada, muy preparada, lo cual podría derivar en poner en marcha muchas más centrales eléctricas a funcionar para estar preparada ante esos imprevistos. Esa teoría luego en realidad no se produce, porque no estamos hablando de millones de personas apagando y encendiendo luego todos los equipos simultáneamente, y menos si hablamos de un caso concreto de un municipio un día de forma aleatoria. Así que en absoluto yo creo que hay que seguir esos criterios que hablan de que esto beneficia al sector. Toda movilización que puedan poner en marcha los ciudadanos, bienvenida sea porque sirve para presionar. Rubén, quédate con nosotros. Es que, Aitor, estaba bueno. pensando que nos, nos dicen algunos espectadores. Bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, son pequeñas acciones en las que dentro del precio de la luz, que es elevado y a la espera de lo que decida el Consejo de Ministros el martes, si introduce alguna medida más para bajar el precio de, de la factura, dice, lo único que podemos hacer es ahorrar sabiendo cuándo se va a producir ese pico, ese precio máximo de la luz. Si sí, estas movilizaciones están desde el punto de vista democrático. Es decir, bueno, la gente, como está diciendo... Eh, ...desde Facua... ...son movilizaciones desde el punto de vista de, de reivindicación social... ...pero hay que ir a la reivindicación política... En, en, en, ...en el sentido macro... ...¿por qué digo esto?... ...porque los reguladores... Desde, la, desde, ...desde que estamos en democracia... ...siete presidentes del gobierno hemos tenido democracia... ...tres han ido a trabajar a eléctricas... ...más de 20 ministros... ¿qué, ...¿qué quiere decir esto?... ...que pasan de regular el mercado... ...a trabajar en el mercado que han estado regulando... ...y eso se traduce como decía el otro día... la vicepresidenta Galviño... Que las hidroeléctricas o las eléctricas... ...están ganando mucho dinero... ...están las centrales nucleares amortizadas... ...y lo que está... Lo que, ...la regulación del mercado y de como está prevista... ...no está funcionando... ...porque no se está previendo lo que está ocurriendo... ...¿por qué?... ...porque está encareciéndose el mercado del gas... ...y eso se está trasladando al el mercado eléctrico... ...no se está potenciando el mercado solar... ...es decir, tenemos que tener una cultura ciudadana... ...para que esto se tiene que debatir... ...donde, donde, donde está el problema... ...que es un mercado en el, en el sector legislativo... Una cuestión que va encima a provocar un aumento del IPC, porque claro, si al transportista le está costando más generar, llevar los, los puntos de un sitio a otro al, al sector industrial, el IPC va a subir, los, los, no va a subir el salario, la capacidad eh, de renta disponible para los ciudadanos, y entonces todo el mercado de renta disponible se va a ver afectado por una cuestión que no está siendo regulada como debería. Rubén, hay una pregunta que sobrevuela en, sobre nuestras cabezas, desde luego, que es que el hecho de que los comerciantes hayan pasado de una factura como nos enseñaba eh, esa hostelera de marmolejo, pues de los 300 a los 600 euros, es decir, prácticamente a duplicarlo, al final va a terminar repercutiendo en lo que pagamos nosotros, pues cuando vamos a tomarnos un café, una cerveza, cuando vamos a la peluquería, en fin, cuando vamos al pequeño comercio, ¿no? Absolutamente, y de hecho, ayer el economista de Unidas Podemos Carlos Sánchez Mato planteaba que lo que está ocurriendo con la luz y el IPC va a derivar en medidas por parte de Europa, del Banco Central Europeo, que podrían llegar a influir incluso en lo que pagamos por las hipotecas, en que encarezcan los tipos de interés, en que haya una subida importante del Euribor. O sea, esto tiene un efecto eh, mariposa que va a ser bastante negativo para la economía de pequeños empresarios, de consumidores. Por eso el gobierno tiene que tomar medidas, y medidas que sean contundentes frente al sector. El ¿Y cuáles podrían decir, ser, que... Rubén? Sí, pues el martes van a anunciar algunas del Consejo de Ministros. Nosotros hemos trasladado al Gobierno un decálogo de reivindicaciones. Hay algunas que la ministra Rivera ya las ha rechazado de plano, como sacar esa carísima producción nuclear o hidroeléctrica, que en estos momentos está por las nubes de la subasta y someterla a precios fijos o máximos. Dice Rivera que eso contraviene el derecho europeo, pese a que en Francia... Buena parte de la nuclear está fuera de la subasta, pero también hemos pedido algo que establece la normativa europea, que es proteger al consumidor vulnerable con una tarifa social, con una tarifa que tenga un descuento. Hoy en día existe una tarifa para consumidores vulnerables, pero realmente es ridículo el descuento que se aplica y son muy pocos los que pueden acceder a ella. Nosotros... Creemos que el martes el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo modelo de bono social, porque es que si tarda todavía más, si ni siquiera este martes se aprueba eso, pues la verdad es que no sé en qué está pensando este Gobierno. Y si lo hace, lo que nos preocupa es que al final sea un retoque leve al que tenemos ahora. Nosotros hemos pedido que el bono social implique un descuento del 50% en la práctica totalidad de la factura y, en el caso de familias que estén en riesgo de exclusión social, el 70%, pero además solicitamos que el bono social, yo no lo voy a poder pedir, pero al menos familias que en su conjunto ingresen no más de dos salarios mínimos o hasta tres, en función del número de miembros y características que tengan, como por ejemplo que haya un determinado número de niños pequeños, ancianos, dependientes, que pudieran acceder a él. Eso no tiene nada que ver con el modelo que tenemos hoy en día, pero Rubén. es un cambio importante. Eh, Rubén, discúlpame, es que nos, nuestra compañera eh, María Ortega, que se encuentra en Marmolejo, en Jaén, nos decía que una invitada suya, Mari Carmen, eh, está escuchando, lógicamente, en fin, esta conversación y que quería aportar algo más, ¿no, María? Sí, Silvia, eh, Mari Carmen quería aportar una cosa respecto a, a las compañías eléctricas, a que esto no iba a repercutir, quería opinar algo. Pues sí, yo lo que digo es que, bueno, si nos quedamos quietos realmente, sí que es verdad que no va a tener ningún tipo de repercusión. La cuestión es moverse y que entiendan que dejen de pasarse la pelota de un tejado a otro, de culparse lo uno a lo otro y que de verdad hagan algo ya, porque seguimos pagando los de siempre, los ciudadanos, con nuestros impuestos y con nuestros mínimos sueldos. Sí, sí. Esa era la aportación que quería realizar Mari Carmen desde Marmolejo donde como les decíamos los vecinos han emprendido una protesta a las 8 de la tarde que consiste en apagar durante cinco minutos la luz en fin para protestar por los altísimos precios de la luz nos decía Jorge Morales nuestro experto en energía ayer que básicamente todo ese paquete de medidas que va a llevar el gobierno al consejo de ministros podrían reducir la factura en un global del 5% pero que al final lo que es imprescindible, Pablo, es que se llegue a un acuerdo con las compañías eléctricas para que esos precios finalmente bajen. Es que tú fíjate que desde el propio gobierno se está empezando a aceptar que la previsión es que los precios no bajan hasta la próxima primavera. ¿eh? Bueno, hasta 2024 nos decía ayer Jorge Morales en el mercado y, y, de futuros. Y, y aquí no nos olvidemos, aquí el gobierno se está jugando eh, muchísimo porque esto está coincidiendo además con otro elemento que se habla muy poco, pero es que en los combustibles... ...también están aumentando de precio... ...y esto para la economía es una bomba... ...es una bomba porque al final todo esto va a repercutir... ...repercute directamente en el ciudadano... ...repercute en la pequeña empresa fundamentalmente... Que los, que lo, que, ...y repercute en la gran empresa... ...la gran empresa lo que va a hacer es repercutir sobre el resto... ...y al final la factura la vamos a pagar los ciudadanos... ...y esto realmente el gobierno o toma... ...unas medidas que además no, tiene que tener mucho cuidado... ...porque las medidas no pueden ir en contra... ...de la legislación europea... Es decir, que tampoco lo tiene nada fácil. Es decir, se, se mueve en un espacio muy pequeño. Se, se tiene ¿no? que mover en un espacio... Y tú, lo que tú decías es importante. Más vale llegar a acuerdos con, la, con el sector eléctrico. Uh -huh. Más vale para todos. Porque si no, esta situación se puede se puede desbocar porque, porque eh, no, es que no es sostenible. Uh -huh. Ana. Sí, además, yo, yo creo que una de las medidas que mm, seguramente estén en ese plan de choque que el Gobierno presente el martes es eh, lo que comentaba eh, Rubén Sánchez. ¿no? Algún tipo de eh, servicio, suministro mínimo vital, ¿no? en línea con el ingreso mínimo vital, precisamente para tratar de proteger a los hogares eh, más vulnerables, porque claro, es que esto, todo esto coincide con eh, una crisis económica eh, que arrastramos ¿no? por esta crisis sanitaria, eh, que muchísima gente sigue en ERTE o es, acaba de salir, o es decir, una, una situación económica delicada para muchos hogares que están algunos intentando o cobrando ese ingreso mínimo vital. Que eh, el escudo social que impide que se corten los suministros caduca el 31 de octubre y no sabemos qué va a suceder después, si se va a volver a prorrogar o no. Con lo cual, sí que parece necesario o, o urgente que en ese plan de choque se incluya ese suministro mínimo vital para proteger a esos hogares, independientemente de que luego se puedan prorrogar otras medidas más adelante. Pero hay que proteger eh, Rubén, también sí. a la industria. Es decir, que muchos restaurantes, muchos sectores, como decía antes, de polígonos industriales que tienen que tener cámaras todo el día, y, la industria ha, y, y la, el sector hostelero que ha sido tan vilipendiado, tan, tan castigado con la pandemia, con todo, aire acondicionados, cámaras, etc., están pagando unas luz, una, un recibo de luz que no es normal. Uh -huh. Es decir, y recordemos que en Portugal se ha bajado el IVA del 23% al 6%, independientemente de lo que diga la Unión Europea. Es decir, creo que Europa cuando interesa eh, es un colchón y cuando interesa es un freno, no, vamos a, ser, a tomar medidas valientes, como decíamos antes, medidas macroeconómicas, que se adopten en el Congreso de los Diputados y ver cómo va a afectar pues lo que decíamos antes, está el tema de los combustibles, va a subir el IPC, las rentas están cada vez más bajas y esto va a ser una tormenta perfecta para que haya cada vez más gente por debajo de la renta mínima disponible necesaria para tener una calidad de vida mínima. Rubén, ¿qué margen de maniobra tiene el Gobierno para poder alcanzar algún acuerdo con las empresas eléctricas? Bueno, nosotros pensamos que el Gobierno tiene mucho margen de maniobra para actuar conforme a la legislación comunitaria, mucho margen. Para negociar con las eléctricas, bueno, yo creo que con las eléctricas no hay que negociar. A las eléctricas no hay que pedirle las cosas, por favor. A las eléctricas hay que intervenirles, hay que desarrollarles un cambio regulatorio. En cualquier caso, si por ejemplo, lo, lo citabais antes, la Jorge Morales de Labra hablaba de una posible bajada del 5% con determinadas medidas que parece sí. que puede anunciar el Gobierno, que es un 5%. Mira, con los datos de los primeros siete días de septiembre, la factura del usuario medio ha subido un 57% con respecto a septiembre del año pasado, o sea, 38 euros más en un consumidor medio, incremento en el recibo, que es una absoluta brutalidad. Hace poco nos han bajado el IVA de la luz, que está muy bien, aunque tendría que haber acompañado la medida de eh, una reforma fiscal que provoque que empresas como las eléctricas, las empresas que más beneficios tienen, pues tengan que pagar impuestos mucho más elevados y impuestos directos, porque si no el Estado está perdiendo miles de millones de euros vía IVA, que eso sirve para la educación, para la sanidad pública, etcétera. Esto no se resuelve bajando impuestos exclusivamente, esto se resuelve con otras medidas que supongan que las eléctricas ganen menos, porque es donde hay que atacar al margen de beneficio de las eléctricas, a empresas que tienen pues, a presidentes que ganan, como en el caso de Iberdrola, más de 12 millones de euros al año. Es una auténtica aberración. Rubén, vamos a, a estar pendientes de, bueno, de las medidas que se van a plantear el martes, pendientes de ese posible bono social, también de los comercios, de la hostelería, esos pequeños negocios, en fin, cuyos beneficios dependen, como veíamos en el caso de Jaén, del precio de la luz. Vamos a ver, estaremos pendientes el martes, a ver de qué sucede en el, en el Consejo de Ministros. Muchas gracias por habernos acompañado, Rubén, desde Cádiz. Venga, gracias. Hasta la semana que viene.